Buenos días, soy de Lima, Perú. Ayer mi hijito Dominic Suárez García estuvo mal, con una fuerte gripe, con tos y con garraspera en la garganta. Ayer el pastor David le oró y otras hermanitas más. Y ayer por la noche lo estaba llevando al hospital porque estaba con un poquito de calentura... Y él no tomaba su jarabe, tomaba y lo vomitaba como tres veces. Entonces decidí llevarlo para que le aplicaran una ampollita. Pero transcurso que me iba con mi bebito en el carro, eh, mi hijito cambió de cara y botó toda la fiebre que tenía esa calentura, lo botó. Y cuando llegué al hospital la doctora me dijo, este niño está sano, no, no está enfermo. Y le dije a la doctora, es un milagro de Dios, porque a mi hijito le han orado mucho, y Dios la ha sanado, y en verdad es un milagro. Dios tiene mucho poder. Gracias Pastor David, también, y a las hermanitas que oraron por mi bebé. Gracias.